Hola querido people, bienvenidos nuevamente a mi canal vieja que viaja y en este nuevo video les voy a explicar una aplicación que da dinero solamente por usarla, cuánto tiempo perdemos en las redes sociales sin que nos dé nada, pues esta aplicación te voy a explicar cómo hacer para que te dé dinero tanto como tú quieras. Estoy haciendo este video porque muchos de ustedes la pregunta más común que tienen aquí en redes sociales es ¿Cómo hacer dinero mientras uno viaja? Bueno, yo siempre les digo que trabajando que es lo básico esforzándose pero con esta aplicación quiero compartirla porque es muy sencillo hacer dinero y no va a durar por mucho tiempo Atenciones, mientras cual entra al mercado latino así que tienen que aprovechar ahora mismo de hacer todo esto antes de que se acabe este beneficio entonces les quiero explicar primero cómo ganar dinero con la aplicación Kuai, que es muy sencillo y, y tiene varias formas y segundo cómo retirar ese dinero para ver ya tu plata ahí mismo en la mano así Así que quédate hasta el final del video que vamos con todos esos detalles paso a paso. <risa> Primero que todo, ¿qué es Kuai? Ojo, se dice Kuai, no Kawaii. Kawai, Kwaii, Kuwait, Kuwait. <risa> eso es un país, Kuai, la aplicación Kuai es una aplicación de videos, creo que ya todos están muy familiarizados con las aplicaciones de videos, sobre todo por el tema del TikTok, que también es una aplicación china así que funciona de una manera similar simplemente subiendo videos con musiquita tal vez letras, cancioncitas virales y así es que funciona Kuai la diferencia está que Kuai está entrando duro al mercado latino y está pagando, no solo a los creadores, o sea, no necesitas ser influencer ni creador de contenido para ganar dinero con esta app, que esto es súper importante y por eso también lo comparto porque cualquiera puede ganar dinero con esta app así que que se te quede esto en la mente y ya te voy a explicar cómo en el siguiente apartado la primera simplemente por ver vídeos cuánto tiempo pasas en las redes sociales sin que te dé ni un peso muchísimo tiempo perdemos en estas redes sociales hay algunas que nos muestran cuánto tiempo pasamos en cada una yo no miro eso porque me escandalizo pero bueno el caso es que esta app si sí te paga por simplemente usar la app. ¿Y cuánto paga por eso? O sea, puede estarse uno todo el día ahí viendo, viendo, viendo, viendo y ganarse un sueldo con eso. La verdad es que no. Esto paga por ver videos, pero muy poquito. Aún así, sigue siendo mucho más que lo que te pagaría un Instagram o un TikTok simplemente por estar ahí viendo los videos o los Reels. Ya eso es ganancia. Aunque sea poco, Kuai nos está pagando simplemente por ver los videos. Así que eso, en primer lugar. Cada día cuando tú entres a la app tienes que hacer clic en la monedita y ganar Kuai Golds. Entonces ya, un momento, les voy a explicar paso por paso. No hablemos en chino como la app, sino que hablemos en español. Primero que todo, descarga la app Why. La descargas fácilmente en la Play Store. Atención, tienes que ser usuario Android. Esto no funciona para los usuarios de iPhone. En iPhone tú te puedes descargar la aplicación Quai, pero no vas a acumular dinero. Ojo, no hay plata para los que tienen iPhone, así que... Pásense Android. <ríe> Mentiras. Pero el caso es que por el momento la opción de ganar dinero con Quai solo está disponible para Android. Así que si tienes iPhone, no hay problema, pídele el teléfono a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu novio, a tu novia. <ríe> no sé si eso traiga problemas, pero con cualquier celular Android puedes acumular dinero con Quai. Así que una vez descargada la aplicación, entramos a la parte izquierda de la pantalla. Aparece una monedita. ¿Qué es esa monedita? Esa monedita es el Quai Golds, cuando nosotros abramos la app, yo entro a la app cada mañana, así que entro a la app y lo primero que voy a hacer es ir a esa monedita Quai Golds, le doy en esa monedita y me va a aparecer un cartel diciendo acumula tu Quai Gold del día o continúa con esa actividad, simplemente uno le hace clic ahí y ahí automáticamente con ese clic va sumando una cosa que se llama Quai Golds, Qué es como el dinero de Kuai y qué se puede canjear por dinero real. Fácilmente se los voy a explicar más adelante, pero primero vamos con la parte como teórica. Pues hay cada día, cada vez que entras a la app, team le das ahí en la moneda, team le das ahí confirmar, vas a ir acumulando Quai Golds. También, aparte de cada día, mientras tú pases viendo videos, esos Quai Golds van a ir subiendo. ¿Es mucho? No, no vamos a hablar de muchísimo dinero. Eh, estamos hablando de menos de 100 pesos colombianos. Bueno, la, realmente no tengo la cifra en mente ahora mismo, pero es poco dinero. En todo caso, como les dije, es mucho más que lo que te daría un Instagram, un TikTok o cualquier otra red que realmente no paga y no valora al tiempo de sus usuarios, por eso es que digo bájense, cuay, porque al menos el tiempo de los usuarios se está contabilizando de alguna manera. Simplemente tienes que invitar amigos con tu código. Con mi código ustedes van a entrar a esa parte que de la monedita y ahí mismo insertan ese código. ¿Qué pasa cuando tú insertas un código de referido? Que lo voy a dejar también en el primer comentario de este video. O le das simplemente copiar a ese código y haces este proceso. Entras a esa partecita que está abajo de los Quai Goals que dice insertar código de invitación. Simplemente copias aquí lo del primer comentario lo pegas allí en, en ese apartado que sale ahí, ya ahí vas a tener un saldo inicial para empezar a acumular. Este tema de los referidos es muy importante, apenas tú insertes mi código ya te va a aparecer tu propio código ¿y por qué esto es clave? porque la manera en que más rápido gana uno con Kuai es invitando amigos y que esos amigos inserten su código y que esos amigos que hayan insertado su código sigan viendo videos en la app Kuai ya voy a entrar a esos detalles pero esa es la clave conclusión viendo videos te pagan un poquito pero invitando amigos te van a pagar muchísimo más ¿y cuánto puedes ganar invitando a tus amigos? es posible ganarse hasta 5 mil pesos por persona referida en Kuai, ¿Qué? atención cómo funciona esto porque no son 5 mil pesos inmediatos ojo cuando la persona inserte tu código de invitación tú automáticamente vas a recibir mil pesos de saldo en tu cuenta de Kuai eso para empezar si por tres días consecutivos esa persona que ingresó tu código de invitación ve videos de Kuai por tres minutos vas a recibir 700 pesos más si esa persona sigue viendo videos por seis días consecutivos durante tres minutos cada día, vas a recibir $1,300 pesos más. Y si completa ese tiempo tres minutos cada día por 10 días consecutivos usando la app Quai, Vas a recibir dos mil pesos más. En total puedes recibir hasta cinco mil pesos por persona referida. Pero para llegar a esos cinco mil, tienen que seguir usando la app y seguir viendo los videos. Ese es básicamente el resumen, mi gente. Eso es público en la app. Kua, ustedes pueden ver esta información que les estoy dando. Solo que siempre es más chévere si alguien se lo explica a uno directamente que no tener que buscar la información. La información la, la, la. En conclusión. Suscríbete a este canal, porque siempre te pongo las cosas más fáciles, no solo en temas de tutoriales, sino también en temas de viajes. Activa esa campanita también. Entramos a la moneda de Kuai. Ustedes entran, aparece una parte que sale mi cuenta. Saldo Quai Golds Que eso lo vamos a ver más adelante Cómo canjear los Quai Golds Y cómo retirar ese saldo en la cuenta Ey, antes de continuar Quiero contarles cuánto llevo hasta el momento Llevo casi 400 mil pesos colombianos Ey, funciona Yo no hablo de cosas que no haya probado Ténganlo en cuenta Lo que pasa es que hay que estar pilas A compartir el código de invitación Porque si no va un poquito lento Está la primera parte arriba Que dice mi cuenta Saldo Quai Golds Luego sale Invita a los amigos Para ganar lo máximo 5 mil pesos por persona entonces vamos a esa parte de invita a los amigos para ganar 5 mil. botón invitar y ahí sale simplemente esta página con eso les sale cuántos amigos han invitado cuánta recompensa por invitación, etcétera. Ahí mismo simplemente le dan copiar y se lo pasan a sus amigos, no sé, vía WhatsApp o lo que sea. Pero apenas ustedes le dan copiar, dice descarga Kuai para recibir dinero y les pasan un link. Se abre automáticamente una pantalla en el teléfono que dice arroba vieja que vieja está usando Kuai, únete y gana dinero juntos. Ahí sale el código de la persona referida, en este caso mi código. La persona lo copia, se descarga la app Kuai y lo ingresa también apenas esa persona entre a la monedita para también ganar dinero con cual Listo, entonces hasta ahora ya hemos visto cómo ingresar un código de amigos referidos en tu app de Kuai para iniciar con un saldo ya a favor para empezar a acumular. También hemos visto cómo se acumula dinero simplemente viendo videos, que eso se suma en Kuai Golds, que es la moneda de Kuai. Cómo se hace para que tú le pases tu código de referido a tus amigos, que es la manera en que más se gana dinero, es con código de referidos en Kuai. Listo. Vamos a la parte que dice Quai Golds, le damos tap encima de Quai Golds, que es donde está la monedita de oro ya dentro de la monedita. Por ejemplo, yo aquí tengo 4.600 Quai Golds, le voy a dar canjear y ahí me va a salir 4.600 Quai Golds, equivalen a 46 pesos colombianos. Ey, como dije, es poquito, pero más que lo que les dan las otras apps. Agarramos, como un botón como de agarrar y hay una línea, entonces lo agarramos y vamos hasta el máximo que nos deje que sería ya hasta que me queden mi Kuai Gold, menos 4.600, que equivalen a 46 pesos colombianos, listo. Canjear y confirmar. Como les dije, yo llegué casi he llegado casi a 400 mil pesos colombianos, sino que yo ya retiré un dinero, por eso ven ahí ese saldo. Y automáticamente ya quedan los Kuai Golds directamente en el saldo en pesos colombianos, listo. Simplemente vamos a ir al apartado que dice retirar, botón retirar. Permite retirar de a $1,000, de a $2,000, de a $5,000, mil, mil y cincuenta mil pesos que es lo máximo. Hace falta una cuenta de ahorros en pesos colombianos, retirar. Y sale la opción de transferencia bancaria Ahí te va a pedir tus datos personales Y el código de tu banco ¿Cómo sabes el código de tu banco? Simplemente entras a Google y pides el código de tu banco Voy a ver si lo pongo igual aquí en la pantallita Para que no tengas que ir a buscar Todo eso, si no, lo dejo igual disponible En la descripción de este video Para que vean todo el trabajo que les ahorro Así que creo, creo yo, creo yo Que me merezco una suscripción a mi canal ¿Cierto? Clic, clic, clic, clic Yo ya tengo mi cuenta inscrita Yo no sabía que era Neki Pero me acabo de abrir una cuenta que es súper sencillo también con la Google Play Store se descarga Neki ya con el teléfono celular directamente queda la cuenta de Neki activa el caso es que yo tengo mi cuenta de Neki inscrita transferencia bancaria eso, listo me aparece 50 mil cop miren oh uh, no sé, bueno, 50 mil COP y retirar, Bien. le doy confirmar cuál cubre la tarifa de retiro, así que a ustedes no les van a quitar nada más de esos 50 mil pesos, van a mandar un código de verificación al teléfono celular, listo, confirmar y la solicitud de retiro ha sido exitosa, se estima que tardará dos o tres días hábiles, uno simplemente le da entendí y automáticamente el saldo de su cuenta en Kuai va a cambiar. ¿Se puede sacar varias veces al día? No, ya lo he intentado y no permite sacar de a 50 mil varias veces al día. No lo permite, pero al día siguiente lo intentas y listo. Simplemente hay que entrar a la partecita de abajo del saldo, no donde dice retirar, sino abajo dice canjear por tarifas móvil. Allí mismo hay distintas cantidades para la recarga, según tu operador de teléfono celular, sea claro, Tigo, Movistar, aquí veo varios, Virgin Mobile, etc. Es bastante sencillo usar Kuai, pero bueno, este video era cómo ganar dinero con Kuai, así que espero que te haya servido muchísimo. Y si ya la has usado, si ya has ganado dinero con Kuai, ponme en los comentarios cuánto te has ganado con Kuai y para qué lo has utilizado. Así que muchachos... Gracias por usar mi código de referido y por ver este video, un abrazo y mucha suerte con la app.